¿Verdad? Ya. Ya empieza a grabar y eh, mmm, tenemos nueve participantes, diez en este momento, entonces podemos esperar un poquito más a que tengamos más participantes para iniciar. Perfecto. Yo, yo te aviso cuando ya hayan más personas conectadas. Ok, perfecto. Gracias, Jenny. Bueno, con gusto. Yo creo que ya podemos iniciar. Entonces, buenas tardes. Bienvenidos a, a la, al quinto webinar, a la quinta charla que estamos eh, dando hoy en compañía de AILAC, una de nuestras instituciones más representativas e importantes en Canadá. Estamos acompañadas en este momento de Diana. Ah, perdón, me presento. Yo soy Jenny, listener de YouTube Project para Latinoamérica, y estoy en compañía de Diana. Eh, quien trabaja con AILAC y es la persona encargada la experta en alojamientos y en opciones para nuestros estudiantes en las dos ciudades que tiene AILAC en Canadá, es muy importante que lo tengan en cuenta, hay dos opciones está Vancouver y está Toronto y ella nos va a hablar de todo lo, lo que necesitamos saber para decidir cuál es la mejor opción para nosotros, vamos a estar pendientes de las preguntas que tengan y las vamos a estar respondiendo eh, cuando estemos finalizando y Diana nos haya Dado toda la información, entonces, Diana, mucho gusto. Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Jenny. Eres muy amable. Hola a todos. Encantada de estar aquí y tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes todas las opciones de alojamiento que Ayla tiene para cuando vengan a Canadá. Sin más preámbulo, voy a compartir una presentación de manera que podamos eh, ver todos los detalles. Perfecto. ¿Listo? Quería comentar que debido pues, a la situación que estamos viviendo y las medidas que, que ha tomado el gobierno canadiense por el COVID, el alojamiento se ha convertido en un tema muy importante para todos los estudiantes. Creo que es uno de los temas más importantes para resolver eh, pues a la llegada, ¿no? Porque es uno de los requisitos que se deben tener en cuenta para, para tener una, una buena experiencia desde el inicio llegando a Canadá. Totalmente cierto lo que acabas de decir, Jenny, eh, y más eh, en este momento que países tienen solicitudes de cuarentena, uh -huh. tener un sitio donde llegar y hacer la cuarentena es, es realmente importante porque tienes que planificar eso antes de tu viaje. Y la buena noticia, y es parte de lo que les voy a compartir, es que Ayla tiene todas las soluciones para todos los estudiantes eh, en cuanto a cuarentena y post cuarentena. Perfecto. Entonces voy a comenzar un, un, un comentándoles y confirmando lo que comentó Jenny, que Ayla tiene dos ciudades donde les ofrecen eh, opciones de estudio. Y estamos hablando de Toronto y de Vancouver. ¿Que ¿Cuál es mejor? Las dos son ciudades espectaculares. Cada una tiene Muchas cosas que ofrecer. Les puedo decir que Toronto es una metrópoli. Toronto es considerado el centro financiero y cultural de Canadá. Vancouver es una ciudad hermosa y es conocida por todas las actividades eh, al aire libre que se pueden hacer. El clima en Canadá, les puedo decir que Toronto tiene temperaturas más altas eh, y más bajas, o sea, hace más frío que en Vancouver y también tiene más días soleados. Y Vancouver es una ciudad verde, es una ciudad que por, por las lluvias eh, eh, se ha hecho que, que haya mucha vegetación, muchos recursos naturales y está rodeada del mar y de montañas. Entonces, como puedes ver, Jenny, todos los estudiantes que están acá, eh, cualquiera de las dos ciudades que ustedes escojan como destino final les va a traer experiencias realmente interesantes. Ahora, ¿dónde van Las dos va son a... preciosas. Me consta. Ay, qué bueno. No, sí, a mí también. Bueno, sí. ahora, ¿dónde van a llegar y qué alojamientos, qué opciones de alojamiento tienen? Aquí les voy a explicar las, eh, y vamos a empezar a hablar por Toronto y luego Vancouver. En Toronto, ¿qué opciones les podemos ofrecer? Todo va a depender, y es lo que una cosa muy importante que les quiero decir, de lo que ustedes quieran, de sus requerimientos. Aquí les ofrecemos casas de familia, pueden llegar a una casa de familia, les ofrecemos nuestro portafolio de residencias, las residencias de ILAC, las llamamos Dream House y tenemos en Toronto tres residencias que ofrecerles, la residencia Dream House como tal, los apartamentos de Dreams y Casa Toronto. Ahora bien, tú me dirás, ¿pero cuál es buena, cuál es mejor? Todo va a depender de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, Diana, es que yo quiero tener una experiencia de cómo es la cultura canadiense, vivir con una familia, ver cómo es el día a día, compartir con un hermano canadiense, tener otro estudiante en una misma casa, quiero ver qué es lo que comen, qué toman de almuerzo, qué, a qué hora cenan. Homestay, familias o casas de familia es la mejor opción para ustedes. Y tenemos muchísimas familias que ofrecerles. Ofrece, esto incluye las tres comidas al día, el, el, el alojamiento, por supuesto, van a tener acceso a internet. Y lo muy importante, que sepan que todas nuestras casas de familia tienen rápido acceso al transporte público. Muy importante. Entonces, casas de familia sería una opción para, un, es para ustedes como estudiantes que quisieran vivir esta experiencia. Ahora bien... Si ustedes me dicen, yo no estoy muy interesada en una casa de familia, yo prefiero algo como para compartir con otros estudiantes, tenemos las residencias, y tenemos residencias estudiantiles donde ustedes pueden compartir en un cuarto privado o en un cuarto compartido, ustedes lo eligen, con un baño privado o con un baño compartido, pero en el mismo edificio con otros estudiantes. Entonces, aquí les voy a hablar de Dream House, que son... Residencias de ILAC que ofrecen estas opciones que les estoy comentando con, 100, con la opción de poder cocinar, muy importante, tenemos cocinas disponibles para que ustedes puedan cocinar. Ahora, si ustedes me dicen, está bien las residencias, pero quiero algún, algo aún más independiente, quiero tener mi propio apartamento, perfecto. Dream, el, el portafolio de Dream, de, de Dream House tiene apartamentos donde ustedes pueden estar en un bachelor, por ejemplo, están ustedes solitos, o por ejemplo, dos estudiantes pueden compartir un mismo apartamento. entonces hay hay para, sí, todos hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Es que esa es la idea. La idea es que nosotros podamos ofrecerles a todos nuestros estudiantes opciones que se adapten al, a la, a la, al, al requerimiento que cada uno de ustedes tengan y de la, de la experiencia que quieran vivir. Uh -huh. Casa Toronto es otra opción que también le podemos ofrecer y que tiene igualmente unidades con baño compartido o con baño privado. Una cosa importante que les quiero comentar es que los precios pues, varían dependiendo de qué residencia escojan o si escojan eh, casa de familia, pero les quiero decir que siempre buscamos las mejores opciones de calidad y las opciones que más sean adaptables para todos nuestros estudiantes. Siempre. A ver que lo comentas, discúlpame uh -huh. que te interrumpa, también es importante tener en cuenta la época, ¿no? La época en la que vas a viajar también influye mucho en el precio. Súper importante lo que acabas de comentar. Tenemos temporadas altas y temporadas bajas y por eso siempre recomendamos con anticipación, contacta al representante de Ayla para que verifiquemos Disponibilidad y precio. Muy importante, porque como acabas de decir, tenemos temporada alta, de repente en marzo vienen algunos estudiantes y en, agosto, uh -huh. en julio vienen muchísimos más y la disponibilidad varía. Exacto, Es necesario es? reservar, por un lado, para eso vamos a estar los listeners. Uno, para ayudarles a ver cuál opción hay y cuál se ajusta más a sus expectativas, a sus gustos, a su presupuesto y luego de esto ya vamos a consultar con Aila, con las personas encargadas de los alojamientos para ver si hay disponibilidad, qué precio hay, qué opciones hay y qué, qué definitivamente se va a ajustar a lo que, lo que va a buscar cada estudiante. Absolutamente correcto Jenny, así es el proceso. Ahora bien, si, no, si la opción no es Toronto y tú decides ir a Vancouver, Igualmente tenemos un portafolio de opciones para ofrecerte de alojamiento. ¿Qué se repite? Por familias, casas de familia, de nuevo, para el que quiera tener una experiencia con una cultura canadiense. Y como pueden ver, tenemos eh, cinco residencias que ofrecerles en Vancouver. Tenemos YWCA, GC Granville, Pearson y Viva, y tenemos Casa Granville House. ¿Cuál es mejor y cuál no está...? Cuál, cuál, si una es mejor que otra. No hay ninguna que sea mejor que otra. De nuevo, como les comentó Jenny, la opción es la que más se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, hay unas residencias que son residencias exclusivamente estudiantiles, que tienen sitios eh, comunes donde los estudiantes se pueden encontrar en el mismo edificio y conversar, tenemos opciones para eso. Si quieres algo un poquito más privado, que sea un edificio donde hayan no más de 16 estudiantes y que cada uno tenga su habitación, también Granville, por ejemplo, te puede ofrecer eso. Entonces, lo, como les he estado comentando, la idea es que en casas de familia siempre les vamos a suministrar las tres comidas al día y van a tener la experiencia de vivir la, la, la cultura canadiense y en las residencias, como no tienen la comida incluida, siempre van a tener acceso a la cocina, cocinas equipadas, que dependiendo de la preferencia que ustedes tengan, va a, estar, va a ser comida, una cocina compartida con otros estudiantes o una cocina de uso absolutamente privado. Igual de lo que les comenté con el baño. Todo depende si quieren compartir un baño o si quieren tener un baño privado. Entonces, la idea es que siempre tengan presente que todas nuestras localidades de acomodación tienen acceso directo al transporte público siempre y que este, van a estar equipadas para cubrir las necesidades básicas de todos nuestros estudiantes. Entonces, Jenny, todo lo que les acabo de comentar son las opciones de alojamiento que nosotros les podemos ofrecer a los estudiantes. Uh -huh. Ahora bien, tú comentaste algo muy importante. Por el tema de la pandemia, se, hay una necesidad que es la cuarentena, como, te, como comentábamos al principio. Súper importante. Sí, súper importante porque incluso al momento que antes de que tú vengas, ya tú tienes que tener tu plan de cuarentena para presentar. Y AILAC tiene desde el año pasado trabajando con cuarentena, hemos traído muchísimos estudiantes y los hemos apoyado con la cuarentena en nuestros alojamientos. ¿Qué es? hay algo muy, muy, muy bueno que les quiero compartir, es que creamos una tarifa plana para cuarentena de 800 dólares. Es decir, tú dices que quieres venir a Canadá y yo te voy a responder, yo me encargo de tu cuarentena en este momento, y repito, en este momento, porque con la cuarentena cada día hay noticias y puede variar, en este momento estamos hablando que las personas que vengan a Canadá tienen que estar tres días en un hotel del gobierno y 11, tres noches en un hotel del gobierno y 11 noches en nuestra acomodación. Total, 14 noches. Nosotros ofrecemos un plan de cuarentena de 800 dólares en cualquiera de nuestras acomodaciones. Es decir, Jenny me dice que quiere venir el 2 de julio a Canadá y yo le voy a responder, yo me encargo de encontrarte un sitio donde vas a hacer tu cuarentena, homestay, residencia en, en, o en un hotel. Diana, ¿sabes que me parece también muy importante decirles? Uh -huh. Y es que el plan de cuarentena que ustedes tienen está aprobado por el gobierno. No cualquiera puede ofrecer un plan de cuarentena. Súper importante lo que comentas porque nosotros tuvimos que solicitar al gobierno uh -huh. presentando un documento explicativo de todo lo que estamos haciendo para que el gobierno nos dijera, AILAC, tú tienes aprobado, traer a estudiantes al país y cumplir con el plan de cuarentena. Así que es muy cierto lo que acabas de decir y realmente importante porque ya el gobierno sabe que si el estudiante viene para AILAC, tiene un respaldo del plan de cuarentena que cumple, cumple con todos los protocolos que exige el gobierno. Y muy importante, en el plan de cuarentena, por supuesto, las comidas están todas incluidas, estos 800 dólares incluyen las comidas, porque ustedes durante la cuarentena no pueden, no pueden salir a un supermercado, no es que pueden ir a un restaurante a comer, nosotros los apoyamos en un 100% durante su cuarentena. Entonces, veamos las noticias. Tenemos que mantenernos al tanto. Por supuesto, aquí está Jenny, que siempre sé que Jenny, tú los mantendrías al tanto si algo cambia claro sí. de, del tema de la cuarentena. Pero al día de hoy, esto es una información importante. Mucha gente se preguntará, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio puedo tener yo estando en una de estas acomodaciones de cuarentena de ILAC? Yo te garantizo que todas las familias, las residencias y los hoteles que hemos seleccionado te van a proporcionar un cuarto privado y un baño de uso exclusivo. Esto es una condición que nos ha exigido el gobierno. Segundo, todas las comidas serán entregadas en el cuarto. Y tercero, los estudiantes, las casas de familia, los residentes y los hoteles van a estar todo el tiempo siguiendo los protocolos que exige el gobierno, que como dijo Jenny, fue el motivo por el cual nos permitieron que pudiésemos traer estudiantes. Esto es un poquito el, el, un resumen de todo lo que les podemos ofrecer. Jenny, quiero eh, también dar la oportunidad, si los estudiantes tienen alguna pregunta, estoy aquí súper disponible para contestar cualquier duda que les haya podido quedar. Claro que sí, de hecho ya tenemos algunas, entonces uh -huh. te las voy a ir leyendo. Eh, pregunta Karen, si elijo un homestay al inicio, ¿puedo cambiar a una residencia después? Hola Karen, y la respuesta es sí. Nosotros, cuando tú escoges tu alojamiento en el Homestay, normalmente el mínimo son cuatro semanas de alojamiento porque coordinamos con la familia las cuatro primeras semanas, pero tú, dos semanas antes que se te venza esas cuatro semanas, tú nos puedes decir, ¿sabes qué? Quiero vivir otra experiencia, quiero estar en una residencia estudiantil y nosotros te realizaríamos el cambio cuando se te culminen las primeras cuatro semanas de Homestay. Yo quiero hacer un comentario adicional. Como uh -huh. dijimos hace un, un momento, es importante eh, que estas consultas se hagan con tiempo porque se debe reservar. Correcto. Y hay igualmente con... ocupadas. Sí, y tal cual como por ejemplo lo que preguntó Karen, yo me quiero cambiar una residencia, me, siempre pedimos que nos avisen por lo menos con dos semanas de anticipación para nosotros buscar la disponibilidad y si Karen me dice yo quiero estar en Dream House y en Dream House no hay disponibilidad, siempre voy a venir Karen y todos ustedes con otra opción no tengo Dream House disponible pero tengo Casa Toronto o no tengo Casa Toronto pero tengo un apartamento pero siempre es muy importante que lo hagan con anticipación por lo menos dos semanas antes, para nosotros poder tener más opciones que ofrecerles y garantizar los precios. Exacto, para poder organizar un plan A, B y C si Correcto. es necesario. Sí. Okay. Pregunta Cintia, ¿los baños en la cuarentena no pueden ser compartidos? No, no, Cintia, en, en la cuarentena una condición es que el baño tiene que ser de uso exclusivo. Si tú estás en una casa de familia, por ejemplo, y esa casa de familia tiene dos baños, la familia usa un baño, la señora de la casa va a usar un baño y tú vas a usar otro baño. Durante la cuarentena tiene que ser así. Quiero comentar que solamente hay excepciones cuando vienen personas de la misma casa de familia de origen. Es decir, Cintia, tú vienes con tu hermana, las dos viven ahorita en la misma casa y ustedes dos vienen juntas a Canadá. Ustedes dos pudiesen compartir el baño, pero es porque ustedes vienen juntas de la misma casa de familia de origen. Pero en caso contrario, no. La, re, la condición del gobierno hasta el momento es un baño privado y un baño, perdón, un cuarto de u, privado y un baño de uso exclusivo. Y se aplica también para las residencias. Correcto. Importante también mencionar que la tarifa que nos dijiste que está muy buena, incluye este baño privado para la persona que solo debe usar un baño durante su cuarentena. ¿verdad? Correcto, correcto, 100%. Esta tarifa de 800 dólares incluye el cuarto privado, el baño de uso exclusivo y las comidas durante el periodo de cuarentena. Correcto. Perfecto, que son los 11 días, ¿verdad? En este momento, sí, son por 11, 11 noches este porque momento. las tres primeras noches las tienen que estar, las tienen tener en el hotel del gobierno, que eso es algo separado que se hace reservas directamente con los hoteles del gobierno. Y como lo comentaste, ¿no? Esta medida está eh, definida hoy, mañana Correcto. puede cambiar. O sea, y son literal. Jenny, a literal como estás diciendo. Nosotras estamos hablando en este momento y mañana podemos recibir una noticia de que hay un cambio en alguna de estas leyes que estamos hablando, ya sea del hotel del gobierno, de las once noches. Es muy importante que sepan que el gobierno tiene inclusive, y quiero comentarlo rápido sobre la cuarentena, eh, los exámenes de COVID. En este momento están eh, planteados que antes de venir a Canadá, antes de tomar el vuelo para venir a, Cam a Canadá, tienen que presentar un resultado negativo de un test de COVID. Luego, cuando llegan al aeropuerto, les hacen un segundo test. Es por eso que tienes que ir al hotel del gobierno para esperar el resultado del segundo test. Y luego, cuando te mudas a la acomodación de ILAC, te tienes que hacer un tercer test. So, esa es la regla en este momento y, y todos los resultados de estos que acabo de nombrar son negativos. Tú en el día 15 ya puedes salir de tu cuarentena. Correcto. Esa es la, la importancia de empezar este proceso con tiempo, porque mientras más rápido se inicie, más facilidades vamos a tener en el momento de un cambio, de alguna novedad en estas medidas que está Totalmente. implementando el gobierno para la llegada. Totalmente, nos podemos organizar con tiempo y podemos Exacto. hacer cualquier variación que sea pertinente sí. para seguir lo que nos pide el gobierno. Correcto. Tenemos esta pregunta que creo que ya la respondimos, pero la leo. Si uno uh -huh. quiere extender la permanencia en el hospedaje de AILAC, ¿es posible hacerlo? ¿Y con cuánto tiempo debe hacerse? 100%. Felices de poder recibirlos y que, tengan un, que puedan extender lo único que les recomendamos con mínimo dos semanas de anticipación al momento del vencimiento de su alojamiento, nos tienen que solicitar la extensión. Dos semanas antes de que se te venza, solicita la extensión de alojamiento. Ok. Mm. Nos pregunta Ivandra. Hola, uh -huh. una duda. ¿Qué beneficio tiene el estar en un alojamiento con ILAC versus en buscar uno de forma individual? Ok. Te, excelente tu pregunta y uh -huh. aquí la voy a separar en dos. A estar en alojamiento durante la cuarentena, los beneficios son que te garantizo seguir todos los protocolos del gobierno. El oficial no va a tener ninguna duda porque ya lo compro, le, le, le, comp, le comprobamos al gobierno que nosotros seguimos todas las guías que tenemos que cumplir durante la cuarentena. Cuarto privado, baño, baño de uso exclusivo, las tres comidas y cubrir todas tus necesidades. Entonces, en cuanto a cuarentena, eso sería un beneficio para ti, que tú antes de venir simplemente tienes que llenar un formulario diciendo que ILAC te está ofreciendo el sitio de la cuarentena y cuando llegues al aeropuerto lo vas a presentar y ellos van a confiar en tu plan de cuarentena. Ahora, post-cuarentena, ¿qué beneficio tiene? Primero tienes la garantía de que nosotros siempre vamos a apoyarte en cualquier situación que puedas tener, en uno de nuestros alo alojamientos. Llamo situación que quieras agregar algo, que no, no quieras una cosa y la quieras cambiar por otra, vas a sentir un apoyo. Es diferente cuando tú haces un acuerdo que rentes un apartamento con alguien que tú no sabes, que estás desde allá y te dicen no, es que está incluido el internet y cuando llegas no tiene servicio de internet. Yo te garantizo que todos los servicios que yo te estoy ofreciendo se van a cumplir durante tu estadía. Y adicionalmente, te garantizo la extensión. Si tú vienes a Canadá a un programa de 24 semanas, yo tal vez tú no vayas a pagar las 24 semanas de alojamiento, tú puedes ir extendiendo cuatro semanas. Y si un alojamiento no está disponible, tú cuentas con que AILAC te va a apoyar en conseguir otro alojamiento. Entonces, esos son como los beneficios eh, básicos y adicionalmente quiero que sepas que hacemos inspecciones y que todos nuestros alojamientos, casas de familias o residencias, han sido evaluadas, analizadas, ins, eh, hemos enviado inspectores de manera de garantizar que se cumpla con el más mínimo detalle y poderles ofrecer calidad de servicio. Como siempre, si hay alguna situación, también te ofrezco estar aquí para apoyarte y buscar soluciones. Yo quiero añadir un, otro beneficio no solo van a tener el apoyo de AILAC, sino también el de nosotros como listeners que estamos en constante comunicación con la escuela. Entonces es doble apoyo eh, en cuanto a lo que necesiten. Correcto. Bueno, tengo otras dos preguntas que son muy similares. Sol, qué bueno que estás por acá viéndonos. Eh, Sol Aguirre quiere preguntar... Uh -huh. eh, y creo que varios, he leído varias preguntas, la voy a Ajá. responder yo a la pregunta y tú me corriges si es necesario. Okay. Desde julio los estudiantes vacunados ya no tienen que hacer cuarentena con AILAC. Entiendo yo que hace algunos días eh, sí se comunicó que a partir de julio es posible que los estudiantes vacunados con ciertas vacunas, no todas, van a poder eh, llegar al país sin hacer la cuarentena durante estos tres primeros días en hotel designado, pero sí tendrán que estar en una cuarentena mientras que reciben el resultado negativo del test que se hacen, del PCR que se hacen, apenas llegan a Canadá. Eh, bueno, entiendo bien. yo que esta cuarentena sería eh, lo ideal que, que sea la que hagan con ILAC, por lo menos mientras que reciben su prueba negativa. Gracias Jenny, gracias Correcto. por apoyarme. Bueno, les quiero responder que hasta el momento, hasta hoy, no hay una noticia oficial del gobierno uh -huh. al respecto. Es muy importante aclarar eso porque el gobierno es el que nos dicta las pautas. Lo que dijo Jenny es cierto, salió una noticia que el gobierno está evaluando, cambiar las reglas y ser un, po un poquito más flexible con aquellas personas que estén completamente vacunados. Eso significa que ya tengas las dos dosis en caso de que aplique y uh -huh. este que aquí se van a ver afectadas dos cosas, como dijo Jenny, el, la cuarentena en el, en el hotel, que posiblemente la vayan a eliminar, pero como dice Jenny, van a mantener una cuarentena que no sabemos todavía de cuántas noches va a ser, actualmente es de 11 noches, tal vez la re, van a reducir, de manera de que tú esperes tu, tu resultado negativo. Una cosa lo que les puedo decir es que una vez que el gobierno nos diga oficialmente las nuevas medidas, a través de Ayla y a través de Jenny ustedes se van a enterar de cualquier cambio. Y una pregunta importante, que seguro me van a tener en su cabeza, ¿qué pasa si yo pagué la cuarentena y, y el gobierno de Canadá dice que ya no hay más cuarentena a partir de mañana? Tú vas a recuperar tu dinero. Es decir, o agarramos, o sea, nosotros no te vamos a cobrar por algo que no lo vas a utilizar. Si tú pagaste los 800 dólares por la cuarentena para el 15 de julio y el 14 de julio el gobierno dice, ya no se necesita esa cuarentena, ahí la, como les dije anteriormente, junto con Jenny, los vamos a apoyar para que no tengan que tener un gasto innecesario. Exactamente, y, y de nuevo, reiterar, esas son medidas que pueden cambiar en algún momento. Lo están Totalmente. pensando, pero todavía no es un hecho. Esperemos. No que está oficial. Que Esperemos. Sea. Sí, señor. Y todos. Uh -huh. Y lo bueno es que estamos preparados para que la decisión que sea. Ya nosotros tenemos muchos planes para poder apoyar al, al estudiante. Pero Así sí, es. una cosa solo que quiero apoyar es que sí están considerando tener excepciones para personas que vengan vacunados. Así uh -huh. que es una recomendación que hemos escuchado mucho en, aquí en Canadá como recomendación estar vacunados para poder contar con estas nuevas medidas que aparentemente van a venir pronto. Más flexibles. Bueno, sí, señor. Diana, el tiempo se pasó muy rápido, ya, ya sí. se nos acabó, eh, nos quedaron algunas preguntas pendientes por responder, por favor no duden en escribirnos por nuestras redes a nuestro correo hello arroba, youtube project y seguiremos en contacto y muy pendientes de todo lo que necesiten, esperamos verlos muy pronto en Vancouver o en Toronto. Eh, los invito a que continúen con la siguiente charla que va a estar muy interesante con nuestra consultora en inmigración, Ana María, y con Juliana. Entonces, pues que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana, y no, seguimos en contacto con todos. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias a todos. Aquí los esperamos y a la orden lo que necesiten. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Chao. Bye.